Vale, hay gente en el servidor ahora mismo 14 minutos, 12 y 3 El servidor se ha abierto hace poco, así que Es entendible, vale Vamos a poner barra max skills Lo copiamos y barra kit s1 Vale, quedan 3 aquí Vamos a menos esto aquí Esto aquí y esto aquí, estamos ready en otros vídeos como que había problemas de audio cuando cuando grababa estas cosas. Uy. No. Vale. Mira el otro ahí ¡No! ¡No! Me voy ya Esa es la putada que... que... Es que no sé si se, si se escucha muy bien o si se escucha muy mal Si se escucha bien, genial Si se escucha mal, pues... No sé qué hacer ¿Dónde está el otro? Ahí Oh, nega ¿Qué tal? No, tío, se desconecta la gente Se desconecta la gente Yo por eso no me gusta meterme en el, en el sentido cuando juego a... Aquí con la, con la gente, porque si no, cogen y se pican Como... Como te los cargues y hay que, hay que saber perder, tío. Vamos en el plot? Este hombre. Lo acaba de nacer. Y bueno. Pues ha tenido mala suerte. Pero hay que saber perder, tío. No, no puedes coger. Y a la primera que alguien te mata. Irte. A mí, si alguien me mata. Yo intento matarle siempre que pueda. De este hombre, por ejemplo. No se va. No se va porque... Dice bueno me ha matado ya dos veces seguía Voy a voy aquí acumulando hasta hasta matarlo que Es como tiene que ser Pero el otro día llegué no me acuerdo a cuánto Al menos no sé un montón aquí jugando al aquí a sniper Bajé muchísimo la reputación Tiene que haber algo para hacer que no que no se resete pero no sé cómo hacer eso. Lo buscaré. A ver si se puede. A ver. te he visto? Te vi. Y te tiré. Bueno. Eh, a ver. Es que cuando la, el servidor se queda así. Yo lo que quería era jugar un poquito con la gente que había Que había, que había varios que Éramos... Cuatro, ahora somos Nada, es que dos Se va a desconectar Ahí como... flotando Bueno, que le cargue Le tarda en cargar. Vale Max skills Qué mala suerte Qué mala suerte se fue pues acabo de vaciar mi servidor perfecto pues así se vacía el servidor en 3 minutos 4